Ha visto usted a hombres que usan anillos en todos los dedos o que usan más de dos anillos tres o cuatro anillos y que incluso usan un anillo en el pulgar. bueno vamos a hablar un poco de los de anillos yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino el uso de los anillos en algún tiempo estuvo un poquito Fuera de, digamos De moda Nadie estaba usando, ni, los hombres ya no estaban usando Anillos, vamos, ni siquiera La alianza matrimonial Obviamente la alianza matrimonial Siempre será válido usarla En México y en América Se usa en la mano izquierda En algunos países de Europa Se usa en la mano derecha Y siempre en el dedo anular Pero hay otro tipo de anillos como los anillos de sello o los anillos redondos que son para el dedo meñique, para el dedo pequeño. Estos anillos se ven muy bien, estos están volviendo a usarse y los hay de todo tipo. Los hay con una simple gema, los hay con un escudo heráldico, los hay con alguna figura representativa de lo que sea. Pero los hay, los hay en oro, en plata, en iridio o en simples aleaciones de metales que no son finos, de metales comunes y corrientes, y regularmente se ponen en el dedo de meñique junto al anillo de la, de, de la alianza, si es que está usted casado, pero puede usted usar esos dos anillos juntos, o bien uno en una mano y otro en la otra mano, hasta ahí vamos bien, ahora, ponerse más anillos, ponerse uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro acá y otro acá, es francamente excesivo. Sin embargo, todo al finado es cuestión de estilo y porte. Quizás la personalidad que usted tiene y el oficio o lo que usted hace en la vida para ganársela le permite y le autoriza a usar tantos anillos, está usted en lo correcto, porque eso será parte de su personalidad será parte de aquello con lo que lo van a recordar todos los que lo están viendo o escuchando, pero no todo el mundo tiene ese porte y esa, esa buena vista para usar tantos anillos, usar muchos anillos no es exactamente lo más recomendable lo recomendable como le digo yo es usar la alianza si es que es casado y un anillo de sello en la otra mano o bien los dos en la misma mano y estos anillos de sello Hoy se han vuelto muy populares. Ya los venden en muchísimas joyerías y los hay de todos los precios. Creo que vale la pena, si usted quiere añadir un accesorio más a los que ya tiene y con los que usted luce su imagen, Hagase un anillo de sello para su dedo meñique. Eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca que ver los anillos y seguiremos con el tema posteriormente. Pero por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo... Dale like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y en el renglón de Únete, púselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.